Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos profesores, eh, bueno bienvenidos y, y bienvenidas al primer festival de, de innovación educativa. Eh, en nombre de la Dirección de Aprendizaje Digital y Online y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Piero Uceda y hoy seré el presentador en el taller titulado La Gamificación en la Enseñanza Superior y el impacto en la motivación de la comunidad educativa, el cual estará a cargo de Cristian Rafael Quevedo de Cristian es profesor de inglés, con licenciatura en educación y especializaciones en el área de inglés, ciencia y tecnología de la Universidad San Ignacio de Loyola. Licenciado en ciencias de ingeniería electrónica por la Universidad San Martín de Porres, título de magíster en administración de empresas de la Universidad Isabel I de Castilla, Título propio de Magíster en Gestión y Dirección de Equipos por la Universidad de Isabel I de Castilla y título oficial de Magíster en Lingüística Aplicada por la Universidad Europea del Atlántico de España. Bienvenido, Cristian. Eh, bueno, indicarles que al finalizar el taller habrá una, una breve encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas. Preguntas y respuestas. Por lo que pueden ir eh, dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. ¿ok? Eh, recuerden que si desean compartir el contenido del FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag, aquí lo tengo, es hashtag FIEUPC2021. ¿ok? Y, y seguirnos en, en nuestras redes sociales de Instagram. Y bueno, nos pueden encontrar como Innovación Educativa UPC y en Twitter como a Educape, en nuestro canal de YouTube como Innovación Educativa UPC. Muy bien, entonces, eh, bienvenido Cristian, eh, ya podemos dar inicio al, al taller. Hola, sí, ¿qué tal Piero? Bueno, buenas tardes Piero, buenas tardes con todos los presentes. Uh, como Piero mencionó, mi nombre es Cristian, Cristian Quevedo, y voy a tratar de mencionar un poco acerca de de lo que vendría a ser la gamificación en la enseñanza superior todos sabemos lo que pasó el año pasado no tuvimos una pandemia que iba a durar dos semanas en verdad y después otras dos semanas y de las dos semanas seguimos en ello no um, y es muy posible que haya cogido a muchos de nosotros sin algún tipo de estrategia digital o simplemente aprender algo que no lo conocíamos muy bien que en este caso vendría a ser la parte digital de todo lo que muchos nosotros sabemos. Porque hay una diferencia, pienso yo, que, que relativamente grande entre enseñar en una aula, ¿no? en un salón de clases, algo presencial donde miramos a todas las personas y de alguna forma a través del control del aula, es que podemos saber qué es lo que está pasando. Y como que eso cambia, ¿no? Hay una, hay una mística diferente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Si tenemos estudiantes, todos están conectados, no hay, no hay mayor inconveniente con ello. Pero, ¿qué es lo que están haciendo? No, no tenemos tres o cuatro cámaras para apuntar a, a la cara de una persona, las manos, si hay un celular por ahí. Cosa que en la, en, bueno, en la realidad bueno, en realidad sí, pero en, en un aula física sí se puede ver. Entonces, tenemos el problema, que es un desafío bastante grande, de lo que vendría a ser la motivación. Tenemos chicos, grandes, hombres, mujeres, que quieren aprender algo, pero la idea es que nosotros tenemos las herramientas, todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo ello. Uno, para que podamos manifestar, para que podamos transmitir, para que podamos compartir algo, pero a su vez que eso sea de una forma entretenida que motive, más que todo, que nos llegue a motivar y no simplemente, a bueno, tengo esta es una clase que la tengo y tengo que llevarla, es aburrida, ¿qué es lo que puedo hacer? Porque tanto clases presenciales como no, la idea es, es darle lo que los chicos en este momento saben, ¿no? Tenemos la tecnología, son nativos digitales, podría decir, a un porcentaje bastante alto, algunos de nosotros somos inmigrantes digitales. Y puede ser que nos cueste un poco más, ¿no? Puede ser que nos cueste un poco más, pero esa es la idea y fue el gran desafío de, de, de marzo, abril, mayo. Algunas universidades tuvieron la ventaja de que ya tenían su, su fábrica digital, podían hacer contenidos con mucha más rapidez que otras. Ese es el caso de la universidad, la UPC, ¿no? Al tener, de alguna forma, todos los insumos, listos, era simplemente trasladarlo y llevarlo a clases, pero eso también es bastante desafiante si es que no tenemos mayor conocimiento de herramientas. Y eso es lo que vamos a empezar. Acá voy a compartirles una presentación. Sí, ok. ¿Pueden, ¿pueden verla? Sí, muy bien. Okay. Y vamos a empezar con lo que es. ¿Qué cosa es la, la gamificación en sí? ¿Por qué necesito transformar mi clase de alguna forma en algo un poco más entretenido. ¿Y por qué gamificación en sí? ¿No? Gamificación. Muchas personas juegan videojuegos tanto adultos como niños. Entonces, ¿por qué no hacer un simile? ¿No? Tenemos la gamificación, tenemos videojuegos. Y a ver, ratito voy a ingresar a Ya. Tenemos los juegos. ¿Ello podría ayudarnos a las clases? Sí. Podríamos utilizar con el contenido que para que la clase sea un poco más entretenida, que nos motive tanto que nos motive intrínsecamente, porque bueno, hay una nota ¿no? al final, todo, todo tiene algún tipo de rúbrica y tenemos un resultado, pero ¿por qué no intrínsecamente? También yo quiero entrar a esa clase porque voy a poder aprender tales cosas y lo voy a hacer de una forma bastante, bastante entretenida. Voy a, voy a mencionar ciertos puntos porque también quiero, quiero mostrarles en sí las herramientas. Si tienen alguna consulta, pueden utilizar el chat. Voy a estar prestando atención al chat con algo preciso y podemos llevarlo un poco más, más uh, interactivo. Porque no quiero que sea uh, una, una, una cátedra sobre algo, sino si tiene algunos puntos específicos, también nos los pueden mencionar. Sí. Okay. Otro, otro punto que, que quería mencionar es la comunidad educativa. No, no solamente estamos gamificando para estudiantes, y el profesor. Tenemos a toda la comunidad que debemos estar entrelazados en sí. Tenemos directivos, tenemos coordinadores, tenemos a los padres de familia también, ¿no? Porque de alguna forma no están directamente relacionados con, pero al hacer actividades en casa, pueden ser de que ellos aporten y apoyen directamente. A ver. La educación superior ha ido evolucionando, eso no nos queda ninguna duda. Desde las clases anteriores que teníamos una cantidad bastante alta de alumnos, el profesor con una tiza y explicando la clase de alguna forma y a las finales había un tipo de examen y no podían haber laboratorios en otras cosas, pero eso es lo que tenemos antes y no, no, no todos ingresaban a la universidad. La universidad se consideraba un buen tiempo solamente para personas... Muy capaces y para la élite No, cualquier otra persona no, porque uno era costoso o ingresar a las universidades también pasaba lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Este, ¿no? Tenemos el mundo digital. ¿Lo podemos utilizar en nuestro favor? Sí, sí. Y de alguna forma ayudar a unas personas que están o desmotivadas o personas con bajo rendimiento. No, acá entra un poco más la parte de psicología ¿Por ¿Bajo rendimiento por qué? Porque son personas que efectivamente desde un punto de vista cognitivo no pueden llegar a hacer algo o simplemente por falta de motivación. Y si es falta de motivación, ¿qué es lo que podemos hacer para elevar ello? Okay. Entonces, lo que, por investigaciones anteriores, ¿qué es lo que podemos dar? Que si se le da un enfoque lúdico hay un mayor mmm, aprestamiento para tener todo de alguna forma como lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, ¿no? Ah, en la forma lúdica, en este caso, nos permite que todos estén, todos o la gran mayoría prestando atención y qué es lo que va a haber después. Y eso lo podemos conseguir a través de los juegos, ¿no? Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene o utiliza algún aplicativo de juegos, muchos se utilizan, muchos se escuchan Kahoot, por ejemplo. Um, tenemos Quizzes, tenemos Quizlet, donde con un, una modificación mínima podemos añadir algo adicional a, que, a, a lo que nosotros vamos haciendo. ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Hay un enfoque. No, lo que queremos es aumentar la motivación. ¿Qué más podemos hacer? Aumentar el compromiso de nuestros alumnos. Ok. ¿Qué es, lo que podemos, ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahora la tecnología nos está permitiendo a través de la virtualidad es utilizar uno, un enfoque bastante cooperativo, no tenemos aprendizaje basado en, en proyectos, tenemos una meta, ¿cómo lo logramos? ¿Qué es lo que podemos tener como medio para hacer eso? Porque es muy importante el proceso. También eso es algo que, que está modificándose de lo que era anteriormente. Uh, teníamos un enfoque que era por objetivos. Consigues esto, tienes la nota. Consigues esto, tienes la nota. Pero obviamos mucho la parte, o se obviaba mucho la parte del de proceso. El proceso es muy importante, ¿no? Y si simplemente acabaste, tienes el examen final 20, aprobaste. No aprobaste, bueno, tienes que hacer el curso otra vez, digamos. Y eso es algo de una forma nociva. Porque el proceso es lo que nos lleva al resultado. ¿Qué es lo que pasa si un día efectivamente, se yo, alguien estuvo en mal humor o pasó un problema, algo grave en la casa, no, se puede, no, no llegó a concentrarse, el examen, desaprobó el examen desaprobó el curso? Entonces eso no se presta mucho para, para la parte de motivación y, y en cuanto a un aprendizaje significativo tampoco lo, lo tendría presente porque es como que, pero fue un día, fue un día de las 17, 15, 16, 18 semanas que son. Entonces, la gamificación está bastante unida al aprendizaje, bueno, rúbricas, tenemos competencias y tenemos procesos. ¿okay? El proceso, repito, es bastante importante porque nos va indicando y nos da una pauta, si es que tenemos algún tipo de inconveniente en, en algún lugar específico, es que podemos ir y atacar eso con algún tipo de herramienta adicional. Ahora, otra vez, en la educación... Últimamente tenemos bastantes libros publicados, tenemos investigación también al respecto y es algo que, que le llama la atención y que les gusta a los niños, tanto niños a adolescentes, o tenemos también estudiantes mayores y no es el caso de asociar, bueno, los, los jueguitos son solo para niños, porque nos damos cuenta de que de alguna forma llevamos un juego, llevamos una competición y a su vez elevamos la motivación de la persona que sea. Ustedes me podrían decir en algún, en algún momento también qué es lo que ha pasado o cómo se han podido sentir si se, se le aumenta un factor a lo que estamos haciendo. Y eso va de la mano con uh, la motivación y decirle que tal persona ha hecho algo bastante bueno. Porque eso nos hace sentir bien cada vez que recibimos un elogio de algo que efectivamente hemos hecho bien porque también a, se tiende a sobreutilizarlo y eso genera un problema porque si todos son muy buenos y en la vida real puede ser que no se manifieste eso puede llegar una frustración más adelante porque si siempre voy no, mi profesor, mi profesor me ha dicho que soy hecho todo correctamente, todo correctamente pero efectivamente después cuando va a conseguir algo sobre todo en la parte de trabajos Video, vemos que no es cierto, es, hay, hay una, una sensación de frustración pero a su vez como que me mintieron con algo positivo es un poquito complicado, entonces mi, mi recomendación sería si ¿sí una persona lo merece, ¿por qué no? decirlo y ahí estamos, si alguien no se lo merece, tampoco es que voy a decir algo negativo, simplemente es, es trabajar con un tipo de retroalimentación, en estos casos que, es, que, que se le llama como un sándwich ¿no? algo positivo luego algo que necesito trabajar y termino con una nota positiva también porque no es, no es la idea decirle, bueno, eso está mal, mal, mal, solucionalo. sino es trabajarlo poco a poco, pero siempre, de alguna forma, con una estructura de un sándwich, como, como menciono. Lo positivo, termino y empiezo con algo positivo. O comienzo termino con algo positivo. En lo que quisiera hacer, aquí. Ahora voy a, voy a mencionarles, a, como había dicho anteriormente, Kahoot. Kahoot es, es, una, es un aplicativo, yo no... A ver un momentito. Sí. Tienen el chat, como menciono, sí. Si gustan hacer algún tipo de preguntas, me parece que no, no está bloqueado. No, no, lo, no lo veo bloqueado. No, sí, sí pueden escribir eh, tranquilamente, sí. sí. Okay, listo. Gracias. Sí, Kahoot es, un, es una aplicación que se ha utilizado por bastante, bastante tiempo. Y la idea es poder dosificarlo, porque no simplemente es que voy a hacer todas mis actividades en Kahoot y listo, ya no enseño, me voy. No, es tratar, de, siempre hay un balance. Lo que estoy haciendo, puedo tener ejercicios de reforzamiento, uno, uh, dependiendo de lo que nosotros enseñemos y qué es lo que se pueda llevar. No, esto te puede aplicar tanto para medicina, porque tenemos imágenes, podemos poner videos de lo que tenemos y alternativas. O también podemos hacer que la persona escriba directamente o que pueda poner las, las indicaciones en el orden correcto, dependiendo de lo que sea. Entonces, tiene muchas ventajas, entre algo que podría no ser 100% bueno, es que tenemos que tener dos dispositivos. Entonces, dependiendo si nuestros estudiantes tienen y cuentan con dispositivos tecnológicos, por lo menos dos, no habría inconveniente. Podría ser uno, que es, que es la, la, el monitor, pero tendría que estar yéndome, no, cambiando, mirando y cambiando, y podría ser un poco, un poco complicado en ese aspecto. ¿Cómo se trabaja? A ver, voy a, voy a entrar a esto en un ratito, por favor. Voy a entrar a mi cuenta como para que puedan ver qué es lo que, qué es lo que hay aquí. Pero uh, puntos importantes. Hay un, una barbaridad de cajuts ya hechos. Entonces, ¿para qué tenemos que reinventar la rueda? En el sentido de que no voy a crear algo desde cero. Puedo utilizar, puedo mirar otros, puedo utilizar lo que necesito. Pero siempre, y es recomendación, es siempre chequear el contenido. Porque en muchos, pero muchos casos, hay errores. Entonces, uno como profesor y experto del tema, sabe qué cosa es lo que tiene que hacer y puede dar una revisión a lo que ya está hecho. ¿No? Y a ver, acá quiero entrar para, para mostrarles si es que no han visto esto con, con anterioridad. Es lo que tenemos. ¿Cómo es que se trabaja al pi Acá voy a sobreponer esto, sí. Por ejemplo, del de tema, no, el tema, ay, perdón. Aquí. El tema que se pueda tratar, no, en este caso, bueno, a ver, okay, uno, acá tengo uno en español, que es el sistema nervioso autónomo. Cristian, eh, por si caso sí. estamos viendo todavía tu, tu PPT, no, no estamos ay, viendo... Perdón, ah, ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, sí. Eso es lo que tendría que ser Ahí voy a agrandarlo. Ya. el sistema nervioso autónomo ¿no? eh, tenemos preguntas aquí el sistema nervioso responde, bueno, el sistema nervioso autónomo responde, a. Ah, tengo alternativas voy a poner la alternativa correcta ¿no? y una vez que tenga acomodado toda la información ¿no? toda la información que está acá lo que voy a hacer es voy a crearlo no, y ahora. Ahí sube. Sí, acá. Ok. Una vez que tengo esto creado de alguna forma, bueno, voy a poner jugar. Puedo hacerlo en directo, que, que vendría a ser uh, la forma de, bueno, enseñar. No, donde ellos van a ver las preguntas en la en el monitor. Y las respuestas las van a tener en un dispositivo, que puede ser un celular. No, donde van a tener que seleccionar los botones dependiendo del color. Y si hay problemas con el color, por eso tiene figuras geométricas como para asociar, no por el color, alguna persona, por ejemplo, que puede ser la altónica, Entonces asocia las figuras geométricas a la vez. Entonces tiene dos opciones, o lo puedo asignar como si fuera una tarea. Uh, y como tarea, bueno, tienen tres días para resolverlo, una semana, cuatro, al día siguiente, no, depende estos dos, de, bueno, si lo quiero hacer en clase, durante la clase, o si lo quiero hacer después. No, acá y como les mencionaba, hacer esto no es, es complicado. Me voy a crear, voy a crear uno nuevo. Entonces Acá puedo insertar una imagen, puedo insertar la foto de algo o texto, y voy a seleccionar tanto, puede escribirlos, pueden haber fórmulas, puede ser para matemática, puede ser para arte, ciencia, literatura. Y también puedo añadir imágenes. ¿no? Acá puedo tener una palabra, por ejemplo, y acá las imágenes para que se seleccionen. Cada uno tiene tiempo, se le puede poner eso, tiene puntaje también, pueden haber más de una opción. Y puedo usar la siguiente, ¿no? puedo, puedo usar lo siguiente. Lo bueno que tiene esta aplicación es que es bastante robusta y es libre de paga con lo que tiene. Hay una opción que es pagada y voy a tener muchas más opciones, pero con la opción que es libre de paga no es, no es algo que, que me restrinja mucho. ¿no? Por ejemplo, en la opción de paga puedo tener hasta 500 participantes, pero en un salón normalmente no vamos a tener esa cantidad de, de, de estudiantes, lo que puede ser desde, bueno, no sé, de 5, 10 hasta 40, 100 y algo en, en, en algún tipo de, de, de casos, ¿no? Yo no sé si hay algún tipo de consulta con relación a cajut. Y si algunas personas los han, han utilizado esto, ah, me podrían mencionar algo, algo al respecto. Este de acá se llama Kahoot. ¿no? Um, ¿No? ¿No? ¿No, puntos? Ok. Entonces, la siguiente aplicación que les quiero mostrar se llama Quiz. Y es, es bastante, bastante similar a Kahoot, con la diferencia es que estamos incorporando ciertos ítems um, ciertos que, que a mi punto de vista me parece que son un poco... Uh, son mejores para tipos de gamificación porque me dan superpoderes, digamos. No respondo cuatro preguntas correctas, para la quinta pregunta me, me van a duplicar el puntaje de la que sigue. Entonces me motivan más a seguir continuando porque puede ser que perdí una pregunta, tengo dos preguntas que no están correctas, entonces uno puede sentirse un poquito desmotivado, pero me dan la opción de que, hey, si respondes la siguiente te damos el doble puntaje, voy a querer seguir participando. Entonces, por esta parte, es bastante bueno, ¿no? A ver, entonces, tenemos esto. ¿Qué otra cosa más? Al final tenemos la, la pregunta de redención, que también es igual. Fallé uno. Entonces, me permite contestarle. Entonces, me da otro chance. Eh, bueno, aquí vamos al. Ver... Bueno, acá tengo uno. Objetivos de la investigación, que también está... En español. No, entonces tengo preguntas y las respuestas como tal. ¿Qué quiero hacer en la investigación? Bueno, son, son preguntas. Igual, no tengo la opción de tener el juego clásico. En este caso, todo lo que se hace está en el celular. Tanto la pregunta como la respuesta. Entonces no tengo que estar mirando dos lugares. Si uno es un poco más práctico, otra vez desde mi punto de vista. No, todo lo hago con el celular, puede ser una tablet, puede ser la computadora, pero todo lo hago directamente. Entonces, me parece que es algo más sencillo porque solamente tengo un dispositivo a usar, que puede ser la computadora. No puedo hacer todo en la computadora y todo termina de la misma forma. También puedo hacerlo como tarea, ¿no? como, un, como una actividad para, para hacerla de forma síncrona. y el crearlo, no, Entonces eso es lo que tenemos, por ejemplo, vamos a darle un, un preview. A ver, comenzamos. Uy. Bueno, eso es lo que eh, música. No, no, ya. Eso es lo que tenemos, tenemos que elegir, si sale correcto, si no sale correcto, y vamos avanzando. También presenta memes. Cada vez que pasa algo, presenta un meme, eh, dependiendo si es que lo hice correctamente, si no lo hice correctamente. Y vamos teniendo el, el streak, ¿no? ¿Cuántas preguntas correctas tengo? Otro, bueno. Igual. Seguimos avanzando y va mostrando, si tenemos más compañeros, bueno, va a mostrar la, la lista exacta, ¿no? Pero la idea otra vez... ¿Qué es lo que quiero? Quiero desarrollar, exponer el proceso de investigación, bueno. Entonces, los memes salen en idioma con que se ha registrado el aplicativo. En este caso salen en inglés porque casi todas las cosas están en inglés en, en mi computadora. Okay. Y una vez que termino, bueno, una vez que termino, salen los resultados. Y otra ventaja es que si termine, digamos, en la posición cuarta, puedo volver a ingresar y tratar de mejorar mi puntaje. Porque la idea es practicar. Y al practicar, estamos aprendiendo también algo diferente. Y aparte de que, es, que es una competición bastante, bastante sana con los compañeros. No, no. Pero acá, a ver, otras ventajas que tenemos. Podemos tener múltiples opciones. Podemos, podemos tener más de una opción correcta. También podemos escribir las respuestas, no si es, si es una palabra bastante exacta, uh, podemos tener ello. Y uno se puede poner todo en minúscula, otro se puede poner en mayúscula y uno con la primera en mayúscula como para darle todas las alternativas que un estudiante podría hacer. Porque a veces escribe y dice, no, ¿por qué me equivoqué? Y puede ser que le faltó una tilde, a menos que sea una clase de literatura, una clase de lengua de comunicación. Pero hay que tratar de ver cuáles son los, los posibles errores o cómo es que se podría escribir una palabra. Ok. Ok. ¿Alguna, alguna pregunta sí, en el caso de, de Quizzis? Como ven, Kahoot, tanto Kahoot como Quizzis son bastante parecidos. ¿No? La diferencia está en cómo es que se juega y qué, otras, qué otro valor añadido tiene. Que como mencionó, Quizzis me parece que tiene un poco más de valor añadido que Kahoot. Kahoot ha sido más. An... Kahoot uh, tiene más tiempo. Entonces, hay ya más juegos, digamos, en la plataforma. Pero igual como menciono, tanto de uno como del otro, hay que tener mucho cuidado que no simplemente es como bueno, encontré objetivos de la investigación, listo. Entonces todo está bien. Voy, voy a asumir que la persona que lo hizo está correcto porque hay muchos, pero muchos, pero muchos errores. Como mencionas, sobrepasa el 85, 90%, que por lo menos que le falte algo. Sí. Uh, quizzes. Sí, puedo añadirle preguntas, puedo añadirle la opción de lecciones, dependiendo si tengo la opción de, de, de, de pago o no. No tenemos más, más opciones que podemos hacerlas, como, como menciona Claudia, ¿correcto? Sí. Y las, las diapositivas de alguna forma se pueden hacer algo más interactivo con relación al juego, donde ten, estoy mirando, no tengo la, la presentación en el monitor del de profesor, pero también lo tengo en mi celular, donde puedo también verlo. Ah, entonces, después de, un, de cualquier presentación, veo algo y puedo contestar preguntas que se dieron anteriormente. Entonces, eso también es otra forma que podemos utilizar quizzes. Ah, la forma donde se utiliza mayormente es lo que vendría a ser un, un tipo de quiz. Donde tengo una pregunta y posibles respuestas, o respuestas con fotos, no, en ese caso es, es bastante similar. Acá voy a mostrarles, por ejemplo, si quiero crear uno. Mm, oh no, a ver. Un tema que necesito, un tema que necesito, por ejemplo, innovación. Estoy, estoy buscando dentro de, de lo que vendría a ser quizzes, Innovación educativa. Hmm. Entonces miro esto, es de una persona que lo, que lo hizo hace nueve meses. Entonces comienzo a a mirar si todo va conforme a lo que yo tengo, estoy enseñando o no. Y si veo que hay una pregunta que no puedo sacar, puedo añadirle también. No, acá me puedo ir. Bueno, ya. Vamos a hacer esto. No puedo. Acá dice teleportar. ¿Teleportar? Sí, teleportar preguntas. Porque puedo... Buscar de, otra, de otro Quizzes y simplemente puedo ir añadiendo Añadiendo, añadiendo Entonces eso también es bastante, bastante bueno Y como repito, es una plataforma que es Gratuita y podemos tener Muchas herramientas También tenemos la opción de pago Pero Si queremos empezar a utilizarlo Entre los dos, entre los dos Mi recomendación sería ir por Quizzes La única desventaja podría ser que No tiene tantos, tantos Quizzes creados como hay Kahoot, pero la interacción con los estudiantes es mucho mayor, no a mi punto de vista, a mi punto de vista con relación a esto. Uh, sí, ok, entonces tenemos uno, tenemos Kahoot, tenemos QUISIS. ¿Cuál otro, ¿Cuál otro tenemos? Voy a dejar de compartir un momento, voy a, voy a compartir esto en formato completo mejor. sonido. Listo. Ok. Ahora, si necesito mostrar, mmm, por ejemplo, enseño, enseño medicina y hay un montón, montón de términos para memorizar, ¿qué es lo que puedo utilizar? Hay una plataforma que se llama, no, no, no, no, no, no, llama quizlet.com. Quizlet No. ¿Y para qué me sirve? Fundamentalmente son flashcards. Que, bueno, por un lado tenemos la foto de algo y por el otro lado tenemos qué cosa es el nombre y el significado. Entonces la idea es asociar ello, por ejemplo, no animales. Por un lado tenemos el nombre y por el otro lado tenemos la imagen. No, algo relativamente sencillo. No, lo pongo en modo flashcards. ¿Qué otras ventas tenemos? Bueno, se te puede poner el sonido. el sonido. Donkey. Hen. Goose. Turkey. Ok, entonces tenemos y una vez que terminamos de mostrarlo, en este caso son 16, ¿qué otras alternativas más tenemos acá que presentan que no, que no llevan a, a pagar algo. No tenemos la opción de aprender. Tenemos. Vale, el chanchito. Y tenemos las posibilidades acá. Entonces yo lo voy poniendo. Y van avanzando. Van avanzando. Van avanzando. Que también hicimos algo bastante, bastante práctico de lo que ya está. Y tenemos muchas opciones porque podemos crear, generar exámenes. Entonces toda la parte de una forma administrativa está. No. Pueden llevar los exámenes y tanto verdad bueno, eso es algo bastante importante tanto Kahoot, tanto Quizizz y Quizlet es que tenemos los reportes cada vez que se hace algo no, cada vez que se hace algo me voy a mis reportes y tengo los reportes de todo lo que ha pasado no ¿qué cosa fue? preguntas, ¿cuántos participantes? por ejemplo, aquí el 65% <risa> Tengo las preguntas que me contestaron, cuánto me contestaron, y de esta forma puedo saber si hay aprendizajes significativos o no, o si tendría que reforzar algún punto. Por ejemplo, acá, no, no. Acá, bueno, esa pregunta, aquí, acá tengo mitad y mitad. Entonces, me ayuda bastante a qué cosa pasó. Porque es algo relativamente rápido. Simplemente terminan y mirando ello, tengo opción a la parte de analítica de... Entonces, eso es muy bueno, porque otra opción sería estar revisando prueba por prueba, tabularlo individualmente, y eso me genera que logre ello, sí, pero mucho más tiempo. Y el problema, no el problema, pero de alguna forma, la carga que tenemos los profesores es tenemos tiempo en la pantalla enseñando, pero a su vez tenemos que programar, tenemos que planificar, tenemos que revisar y esto ayuda de gran manera. Bueno, por lo menos a mí he tratado de, de sistematizar mucho, mucho todo, todo lo, que, lo que hay. Y me ayuda bastante porque la parte administrativa no, no, no me demora el tiempo que posiblemente me demoraba cinco años atrás. no uh, yeah. Quizis también había mencionado la facilidad de crear exámenes. Por ejemplo, esto me interesa. no Entonces voy a hacer un, bueno, un examen. Antes de mencionar eso, bueno, acá, acá podemos practicar la parte de escritura. Tenemos el animalito el insecto, ¿cómo se escribe? Y la respuesta, ¿no? Me va diciendo si, cuántos, cuántos quedan correctos e incorrectos. También voy a escucharlo, ¿no? Y voy a tener que escribirlo. Entonces acá, me, entre comillas, me, me está dando una ayuda que estoy mirando. Voy a escuchar y voy a apuntarlo ya, test lo que había mencionado acá, tenemos preguntas para escribir, bueno y si no quiero escribir, quiero alternativas o verdadero o falso no entonces acá en opciones puedo hacerlo como yo quiero, quiero que hayan 16 preguntas, 10, 5 quiero que sean para escribir, quiero que sean para para para para para, para seleccionarlos de acá con como Uh, tenemos preguntas ABCD y verdadero o, falso. No verdadero o falso. Por ejemplo, quiero que todo sea verdadero o falso. Les quito esto y creo uno nuevo. Entonces ya tengo. No, cambio, sí o no. Sí o no, sí o no, sí o no, sí o no. ¿Sí o no? Y dependiendo para, para lo que se quiera, porque eso nos permitiría tener también pasitos cortos. Y podría permitirnos cierto... Bueno, el conocimiento de algo, si necesitaría reforzar algo, dependiendo de la clase que sea, ahí estoy hablando si es tanto universidad, puedo utilizar esto para universidad, uh, puedo utilizarlo para colegio, puedo utilizarlo en un instituto, una academia. Uh, el valor agregado que se le puede dar es, pienso yo que es infinito, ¿no? dependiendo de lo que se quiera. Otra ventaja es que una vez que lo creo y es tuyo, puedes utilizarlo cuantas veces quieras y el tiempo para la siguiente vez va a ser posiblemente... Cero, porque ya se tiene, ¿no? Y, ok, en la presencialidad, otra de las ventajas que tiene ello es el juego, el juego en vivo, ¿no? donde cada uno va a tener las mismas preguntas, pero no las mismas respuestas. Entonces, en grupo van a tener que participar. Y van a tener que, bueno, yo no tengo la respuesta, tú la tienes, no, sí, y van a tener que conversar. Esto para la parte de comunicación o inglés, español, castellano, es bastante bueno porque obliga, ¿no? si yo no conozco un idioma, me va a obligar a hablar en ese idioma para por lo menos conversar. Con, bueno, yo no lo tengo, quiero ganar, sí, tú lo tienes. Entonces eso permite que eh, la comunicación, cosa que es bastante bueno para clases, bueno, de, de inglés o, o de comunicación, ¿no? lengua, literatura, ello. ¿Alguna consulta, ¿Alguna consulta con relación a Quizlet o Quizy o Kahoot Los tres son libres de pago con muchas, con muchas funcionalidades. Repito, también está la opción de pago para, para cada una de ellas y, y dependiendo. También hay la opción de que la institución educativa pueda comprar una licencia, o un grupo de profesores, cinco, o solamente uno. No, no. no. De momento no, no veo preguntas. No, se puede, sí, sí, el idioma se, se puede ajustar. No, en este caso está en inglés, pero tú puedes encontrar algún, algún quizlet ya hecho, y lo puedes adaptar, pero eso es algo que tú lo estás creando, ¿no? O sea, tú lo creas en el idioma que tú quieras. Tú lo creas en el idioma que tú quieras y luego el cambio va dependiendo de... Parece que está por acá. Tienen settings. De, yo utilizo los tres, en verdad. Uh, ¿Cuál recomiendas...? Es que de, depende, por ejemplo... Hablando de comunicación y de inglés, utilizo Quizlet para la parte de vocabulario. No, porque tengo un vocabulario, tengo algo nuevo y están aprendiendo de esa forma. Si tiene que ver con, con asuntos más de gramática o de contenido, utilizo Quizlet. Entre Quizlet y Kahoot te podría decir que Quizlet, perdón, Quisis. Cajut, te diría que Quisis es algo que utilizo mucho más... Uh, tengo suscripción, he pagado por la suscripción ya dos años en Kahoot. La pagué una vez, pero luego lo dejé ahí nomás porque como que no le saco mucho provecho, pienso yo. Entonces, con la opción gratuita para mí es suficiente. Pero acá sí me conviene porque por, por la parte uno de los memes, que, que, que engancha bastante, engancha bastante a los, a, los, a los chicos, sobre todo, si tanto si ganan como si no ganan y tienen mayor opción a agarrar power-ups. no Agarran algún tipo de de poderes especiales adicionales y por ejemplo, tiene uno donde congelas a la persona que está antes tuyo entonces esa persona ya se queda sin resolver es como lo que debe a ser yo no sé si ustedes han visto la voz donde uno de los jueces bloquea para que el otro no se voltee, o sea, es, un, es algo similar es algo similar, donde quiere voltear y no puede sabe la respuesta pero se quedó ahí y como que ya no puede ver quién está ahí o ya, ya no puede elegir a esa persona es algo así, no entonces tiene tienen seis, me parece que son seis diferentes Power Ups. Y al final tienes la pregunta que si te has equivocado en uno, uno, sobre todo uno, y quieres dar la máxima nota porque hay muchas personas así, que no, que quiero que todo esté verde y hay uno rojito, bueno, al final te permite que todo se convierta en verde. ¿no? Entonces es algo que para mí pienso que es bueno entre los dos. Pero Quizlet es, es un poco diferente porque es más para la parte de vocabulario que, que otra cosa. Entonces, el siguiente, y Quisis, Quizlet se maneja de por sí solo. Pero que se pueden utilizar, ¿no? Como si empiezo a hacer algo en una plataforma, puedo continuarla en otra y puedo continuarla en otra. Y así, estudiantes no saben, porque si, si siempre repito algo, en, en algunos casos es algo que, que sí gusta bastante, pero si repito algo, se puede volver tedioso para algunos. Puede ser que cuatro o cinco siempre quieren hacer lo mismo, pero puede volverse tedioso como otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. O si no, no, no lo diga, yo sé qué vamos a hacer. Pero si tenemos varios aplicativos a utilizar, uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Porque seguro vamos a hacer eso. No, te equivocaste, tras hacer el otro. Oh. O si no, algo nuevo o diferente. ¿no? Okay. Ahora voy a poner un ratito pausa aquí y voy a ingresar a... voy a ponerlo en pantalla completa pero ya no, hablamos de Kahoot creación de cuestionarios para evaluación una herramienta puede, puede ser para para concursos entre salones para reforzar Quizlet es un poco más Creamos el contenido, pero, pero como menciono, va más que todo en la parte de vocabulario donde hay palabras que son nuevas. Y donde he visto bastantes y muy, pero muy, pero muy largos es en medicina. En medicina puede haber un quizlet con 700, uh, 700 palabras de contenido. Y cada una es, es una palabra o es uh, la definición y por el otro lado tenemos el nombre, ¿no? Y es una forma bastante rápida de, de aprender porque también una vez que tengo creado ello, es se puede compartir bastante fácil y puedo utilizar la parte de, de eh, el learn, ¿no? que vendría a ser como aprendiz el, el aprendizaje, donde tengo alternativas y voy avanzando, voy avanzando. Puede ser que me equivoque, pero voy aprendiendo de esa forma también como aprendizaje asíncrono o trabajando la parte de de hacer uh, el flipped classroom, ¿no? que no voy a lo que es presentación, práctica y producción, que es lo que normalmente hay. Primero presento, practican y luego produces tú solo. Si no, te voy a dar las herramientas para que tú lo hagas en casa y después cuando llegues al salón de clase me vas a hacer preguntas. Porque un aprendizaje tradicional tenemos, tenemos la parte de presentación, práctica y producción, tareas, actividades asíncronas en casa, pero ¿qué pasa si no sé? si no puedo llegar, puede ser que me frustre le pregunto a mis papás, no saben a una persona por ahí, no voy a internet puede ser que lo consiga, puede ser que no lo consiga, porque en internet ahora el problema que tenemos es que tenemos exceso de información y tenemos que evaluar si efectivamente es cierto o no puede ser que lo quede ahí o que mis ganas por tal curso bajen, simplemente por el hecho que no tuve la respuesta en el momento que yo necesitaba si voy a hacer el flip classroom, lo que tenemos es tú trata de chequear, revisa las cosas, luego en el salón de clase vamos a hacer la tarea y vamos a trabajar las cosas que no sepas. Entonces alguien trabaja, ah, no sé tal cosa. Voy a preguntar y tengo la respuesta. Entonces el ingreso de información es directa y podría frustrar menos y motiva más a los alumnos, pero, pero el inconveniente está que para ello tenemos que haber entrenado o que los alumnos quieran investigar por su parte. Este es uno de los, de los desafíos más grandes, pienso yo, en Perú. Y eso se ve en que muchos cursos quieren llevarlos con un profesor también. En estudiar es como no, no tengo tiempo, no se me oh, pasó, cualquier cosa. No, eso es algo que como país deberíamos de, de trabajar desde, bueno, no, inicial, nido, primer, primaria, secundaria. Porque la investigación es muy importante. ¿no? Con investigación podemos lograr muchas cosas. Algunas personas he visto por el tema de, de bachillerato automático 2020 y 20, 2021 20, que se alegraron, oye, ¿no? yeah, sí, feliz. Pero ¿será bueno? ¿No será bueno? No voy a investigar, no voy a tener un proyecto de investigación, tesis. Pero al final es no solamente es el hecho de bueno presento un cuadernillo 80, 120 hojas y listo. Si no, son todos los aprendizajes que llevamos al hacerlo. no, no tenemos uh, pensamiento crítico al 100%, tenemos innovación, tenemos creatividad. ¿Por qué no podemos hacer algo y tratar, bueno, eso es lo que está tratando de hacer Perú a nivel macro. No, tenemos más investigación, más investigación, más investigación. Perú es un lugar donde podemos llevarlo. Y no simplemente es como, no, nosotros vamos a esperar a que otros países hagan y nosotros vamos a ver y lo aplicamos. Entonces, siempre vamos a estar como por atrás. ¿Por qué no podemos seguir haciendo eso? ¿Por qué no investigamos investigamos? Y como digo, eso es lo que se está logrando poco a poco. Hay más universidades que están entrando al, al, al QS ranking que vendrían a ser las, las mejores universidades del mundo. Y eso lo logramos con investigación. Y estas aplicaciones permiten llevar a investigar y a hacer algo tanto para la parte de estudiantes como la parte del profesorado, la parte de coordinación, porque permiten llegar un poco más, ¿no? Llegar un poco más y hacerlo de forma autónoma. Esto también cooperativamente en clases, si podemos hacerlo pero es que yo me tengo que acordar, no que otra persona me diga qué es lo que tengo que hacer o cómo lo puedo hacer. Ahora. Hagamos el quizis. ¿No? Quizis también, había mencionado, es muy, muy similar. Ahora, genially. Es una aplicación, programa similar a a ver, similar a PowerPoint, pero a un punto. No permite hacer infografías, tenemos animaciones, presentaciones, pero podemos también gamificar. No podemos crear contenidos donde presionas, tienes, bueno, tienes lo, lo que tengas si presionas aquí, te va a salir un diálogo con el diálogo, te van a permitir avanzar, vas avanzando y vas respondiendo preguntas. Entonces se puede llegar a hacer como una especie de minijuego mmm, como super, no, super Mario, como Mario Bros. 1 donde poco a poco voy, voy avanzando, voy avanzando o si alguno de ustedes ha llegado a jugar Pokémon en, en Nintendo no me acuerdo el nombre del Nintendo pequeñito donde con pocos botones voy avanzando. Gamebox, ¿no? Gamebox, me parece que es el Gamebox. Ya, yeah. es un, un Nintendo pequeño donde ponían cartuchos, ¿no? Iban avanzando. Algo así también permite llevar esto, pero un nivel de una plataforma que, como mencionó, lo puedo hacer de forma gratuita. No tengo que tener conocimientos de, de programación y no me tengo que demorar un año, dos años o tres años en la creación de, de un juego, pero dependiendo del tema. Voy a mostrarles dentro de un, dentro de un ratito uh, más o menos cómo es que funciona eso, porque en la parte de gamificación tenemos ello y tenemos los escape rooms, donde tengo que hacer algo en donde estoy, ¿no? tengo que hacer algo donde estoy para poder, para que me den un número o para abrir una puerta. Y con esa puerta voy a seguir, in, bueno, ingreso, me dan otro número. Y a las finales voy a tener un dispositivo que uniendo todos los números me da algo y con ese algo voy a salir o, o de la clase o ya gané lo que tenía que hacer. Y eso es bastante entretenido y ahora en la parte digital también porque permite estar conversando. ¿no? Tenemos la computadora y no voy a tener a mi compañero o mi otro compañero cerca, pero lo que voy a hacer bueno, a través de, de, de celular o WhatsApp o en este caso Facebook, Workplace donde podemos estar conectados a través de un grupo podemos llevar a hacer ello eso lo voy a mostrar dentro de un un ratito, Nintendo 10 no, anteriormente el Nintendo 10, Nintendo 10 me parece que también tiene, pero anteriormente el Nintendo 10 había uno que creo que es, es, es Game Boy, es Game Boy, es en blanco y negro color, uh, bueno, blanco y negro estamos hablando de unos añitos atrás a ver ahora voy a, voy a, voy a mostrarles lo que le menciono de de que es, es bueno muy bueno, demora un poco al principio, pero una vez que tengo mi plantilla, no, imagínate que sea puede ser cualquier cosa, matemática básica 1 o uh, cálculo 1, tengo mi plantilla, puedo utilizarla para 2 y 3 simplemente cambiando ciertos detalles, pero todo ya está creado. No, a ver, un ratito. No, acá ingreso. Y si tuviesen algún tipo de consulta... Bueno, mientras que voy haciendo eso, Ginely también permite hacer un PowerPoint, pero como menciono, con interactividad, no como presionando botones donde puedo tener algo y um, por ejemplo un museo, ¿no? un museo digital donde tengo un personaje o puede ser arte, tengo la foto de de alguna pintura famosa, botoncito al costado, presiona el botoncito y se abre una ventana con toda la información. Luego presiona otro lugar, se cierra y voy abriendo. Entonces, es, es lo que le da interactividad a lo que tenemos. Algo de alguna forma similar podría ser Prezi. Uh, sí si depend, depende de la máquina. si Genel utiliza bastantes recursos tecnológicos para crearlo. Una vez que ya está creado, es, es relativamente fácil, pero Sí, depende, depende de los recursos de la computadora. Por ejemplo, en mi laptop, que creo que ya falleció justo hoy día, uh, demora un poco y tenía el ventilador... Pf, tenía el ventilador ya más no puede, y creo que, creo que hoy día, hoy día, hoy día murió. Mm, pero, sobre todo en la parte de eh, RAM, ¿no? en, la, en la parte de memoria RAM es, es muy importante que 16 como mínimo, pero si por ahí uh, no se aplica mucho en, en, en laptops, que me parece que van de, de 8 a 16 como máximo, pero en una torre, ¿no? Computadoras de, de torre, 16, 32 o 64 de RAM, es, es sobre todo lo que es muy, muy importante porque estas aplicaciones te comen, te comen bastante RAM para hacerlas que funcionen, y si no, van lento porque llega al tope mientras que voy haciendo todas las instrucciones, bueno, todas las instrucciones avanza, pero puede ser que genere un poquito de problemas, y sobre todo si tengo bastantes ventanas en, en Chrome. Chrome utiliza bastante RAM. Es bueno, rápido, si es que mi RAM es buena, Si no, mm. entonces, sí, podría podía desanimar un poco al principio, pero una una vez que se llegue a trabajar, por lo menos uno, pienso yo que es algo aditivo, porque es como, quiero hacer algo adicional, y con Genial hay bastantes adaptaciones con otros juegos como My Class Game y lo que vendría a ser juego de roles, que también le voy a mostrar un videito justo ahora. Y también es para compartirles. ¿Ustedes conocen Discord, la, la aplicación Discord? Sí, yo sí, porque juego... va bueno, Discord tu, tu, te inventó, me parece, que para conectar videojuegos. no yo, yo juego un tipo de videojuego acá, está en línea, pero no hay, no hay forma de comunicarse directamente. Entonces entran a la plataforma Discord, que es como una especie de Messenger, una especie de WhatsApp sin tener mayor información, solamente ingreso con un link y, puede, y podemos hablar acerca del juego, pero no solamente puede ser para juegos, puede ser para clases, uh, podemos llevarlo para cualquier evento donde necesitamos compartir algo. Eso también sería algo, algo que les podría compartir, que va, que va a parte de parte de Genially, porque dependiendo de, de grupos y dependiendo bueno, las políticas que tengan las, las diferentes instituciones, si es que pueden llevar esa comunicación. Eh, sí, sí, ahora, ahora, comparto, ahora comparto el enlace. Pueden llevar... Acá se lo muestro. Pueden llevar ello. Esto es bueno, Discord. No, y esto es Docentes gamificando. Acá tenemos un montón de ideas. ¿no? Y voy a mostrarles también un video dentro de un momento. Pero qué es lo que está pasando... Por ejemplo, también hay, hay compras compartidas. Que puede ser, algo vale, no sé, 50 euros, 20 personas lo quieren. El costo sería mucho menos y todos comparten algo y, y van trabajando en base a lo que necesiten. Esto es bastante dinámico, bueno, y se pueden compartir proyectos. Tres personas pueden trabajar algo diferente, dos. Por ejemplo, este proyecto, que es bastante, bastante bueno, que es sobre las ODS, de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible, donde, donde es un jueguito, ¿no? Y es a través de Genialy. A ver, voy a salir acá. Entonces, se va cargando eso. Voy a parar acá un momento. Pero acá podemos compartir si tiene alguna consulta sobre algo específico también. Acá está, está en español, no es una página de España. Ah... Uh, ¿Qué es lo que pasa? Que no, si alguien quiere algo diferente, por ejemplo, siempre están queriendo comprar algo. Y como son muchos, son... Um, creo que son más de 200 personas. Siempre hay un grupo. Por ejemplo, esto vale 25 euros. Y está diciendo, no ¿Quiénes van a querer? Y se apuntan 12, 13, etcétera, etcétera. Es algo adicional. ¿no? Esto es algo adicional que se puede utilizar bastante, bastante bien acá. También tenemos... Um, Webinars o tenemos videos de algo específico que el proyecto, eso se lo voy a mostrar aquí. Y lo que tenemos acá es un, es un mapa donde yo mis cartas dependiendo de lo, de lo que necesito, o sea dependiendo del curso que sea cuál es mi objetivo, qué cosa llegar y lo bueno en el, en el tema de gamificación es que yo puedo ir juntando y cada vez voy adaptando y voy adjuntando más y más y más cosas y, y nada es no compatible, o sea, todo lleva a tener cierta compatibilidad con lo que estoy haciendo, no porque empecé a hacer algo, digamos, que ingenially ya no me deje continuar esto con otra aplicación. También tenemos aplicaciones para crear cartitas. No, cartitas, <coughs> permiso para algo. A los finales se logró hacer algo. Bueno, tienes una carta para que puedas presentar tu trabajo con un, un día después. O es que las alternativas que tenemos acá son indefinidas dependiendo. Pienso yo que depende de la creatividad del, del profesor, del docente, y la creatividad de los estudiantes también. porque ¿Y por qué no podemos añadir tal otra cosa? ¿O por qué no se puede hacer tal otro? Y eso se logra uh, eso se logra a través de, de lo que tenemos acá presentes. Lo que tenemos aquí. Y listo. Entonces, tenemos... Eh, quería mostrarles... Sí. Mostrar lo de Genially y con eso, bueno, como ah, y antes que se me olvide, antes que se me olvide, ya comparto, a ver, listo, ahí tenemos ellos, si es que están interesados en, en eso, lo tenemos ahí y quiero compartir esto en un par de minutitos que ya nos quedamos en tiempo. O sea, tenemos esto, la alianza, todo esto es hecho a través de qué? Genially. ¿No? Entonces qué tenemos que llegar acá, no registro, no la alianza en el currículum ya tenemos ello. Entonces, ¿dónde me voy? Ok, entonces tenemos las misiones. ¿Qué cosa es? No, mapa de misiones, personajes, puede elegir el, el que quiera, dependiendo qué es. Esto es relacionado a, las, a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces tiene que ver más con la parte, bueno, de, de, social, de, sí, de, social, de estudios sociales. No, ambiente, ambiente, me parece que es te, tecnología, ambiente, y, y, y es un, un, un tema adicional. Entonces, dependiendo de lo que sea, para qué curso sea, tenemos ello ahí. Me voy avanzando y como esto, se pueden crear varios. Esto demoró dos, un poco más de dos meses, pero el uso que se le puede dar es uso masivo. Dependiendo de lo que tenemos que hacer y qué tan la dificultad puede hacer que exista. Ok, entonces... Eso es lo que tengo por hoy día. Espero que les haya sido de ayuda y definitivamente me parece que vamos a estar planeando un taller número dos porque son algunas aplicaciones que hay, hay más, utilizo otras adicionales, pero hasta ahí llevo el tiempo por el día de hoy. Excelente. Excelente Cristian, pueden ver. Sí, ¿qué tal? Eh, bueno Cristian, ah, excelente taller, excelente presentación, te agradecemos, agradecemos el tiempo, eh, le agradecemos también a cada uno de los profesores que, que han asistido el día de hoy a este taller, y bueno, tenemos eh, creo que tres o cuatro minutos para, para responder algunas consultas puntuales, no sé si... Eh, ¿Tienen por ahí alguna, alguna adicional? Sé que Cristian ha ido respondiendo igual durante la sesión. Sin embargo, eh, tenemos ahí algunos minutos. En un momento también eh, comentarles, voy a compartirles una encuesta. Es importante que eh, la respondan eh, para considerarlas como, como horas de capacitación. Sí. Y, eh, la voy a lanzar en, en este momento. Okay. Bueno, adicionalmente, eh, voy a compartirles también por, por el chat eh, la agenda para invitarlos a continuar con, con los siguientes webinars o talleres. Ahí estoy mandando por el chat también la, el enlace al, a la agenda. Y bueno, nuevamente agradecerte, Cristian, por, por el excelente taller del día de hoy. Gracias, gracias. Y gracias a todos por, por prestar atención. Yo sé que una hora prestando atención es un poquito un poquito complicado sin, sin nuestras pausas activas, pero se logró. Sí, llevan contestando 16 profesores, creo que nos faltan solo 22, perdón, eh, 17, solo nos faltan 5, de 22, ajá. 17, de 22, 18, exacto. Sí, solo nos, nos faltan dos respuestas, solo una ahora. Y bueno, vamos a ir a, al siguiente taller, si, si desean pueden inscribirse, ya saben, a través del enlace que les he compartido por el chat. Creo que hay una pregunta por ahí, si existe alguna herramienta similar a Genially. Sí, como Genially... Um directamente no es la es la es la única hasta el momento que, que podemos utilizarla uh, que yo conozca que yo conozca donde no necesitamos pagar como para empezar a ir trabajando la parte de gamificación y poder añadirla con otros con otro tipo de aplicativos como MyClassGame game y como ella hay hay otras que están trabajando es que es desarrollar el, el software no solamente con la aplicación en sí sino es permitir que se añaden y que se acoplen. Entonces, para eso es, es trabajar un grupo, un grupo de ingenieros están trabajando para unir esas dos aplicaciones. Y como digo, no, hay, no hay no hay otra que yo sepa a la fecha. Um, porque más, más que todo se utilizan docentes, no, docentes gamificando. Entonces, no es, no es algo que, que sea muy, muy popular que se pueda trabajar de forma masiva. Genial tiene otros, otros aspectos también, ¿eh? pero en la parte de gamificación me parece que solo somos nosotros trabajando ello directamente, o para capacitaciones, que también tiene algo que ver con, con educación. Excelente, me preguntaban por ahí si, si es que se iba a brindar alguna constancia, eh, la verdad es que no les puedo confirmar, pero entiendo que sí, entiendo que sí. Eh, ok, eh, bueno. Eh, posteriormente va a haber una comunicación sobre ello, entiendo de hecho una de las preguntas de, de, de la breve encuesta es, es, es si es que se desea recibir una, una constancia me parece que sí y bueno hemos finalizado entonces el taller, nuevamente eh, gracias Cristian excelente, excelente taller y gracias a cada uno de ustedes por, por haber asistido y conmigo será hasta la, hasta la próxima Gracias, Cristian. Hasta luego. Que tengas una excelente tarde. Hasta luego. Saludos sí, a todos.